Buenas, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, efectivamente en este video vamos a estar hablando de integrales indefinidas e integrales definidas. ¿Qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta? ¿Por qué se les llama así? ¿Por qué uno le tiene que poner una constante C a una integral indefinida? Pues eso lo vamos a ver acá. Te invito a que disfrutes este contenido y que te actives, porque hay muchas cosas conceptuales que debes tomar en cuenta para que más adelante, cuando hablemos de propiedades y otras cosas de integración, quede mucho más claro. Así que empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien. En esta ocasión, para hablar de integral definida e indefinida, hay cositas allí importantes que hay que tener en cuenta y tiene que ver con el video anterior. Necesitamos que veas primero el video anterior de qué es una integral ¿Qué es una integral? ¿Para qué sirve? Y entiendas todo el trasfondo porque lo voy a conectar acá con lo que hablamos a nivel de la física. ¿OK? Cuando nosotros hablamos de qué es una integral a efectos prácticos de lo que sería la física, tú dices básicamente, bueno, ¿qué pasaría si yo tuviera acá una gráfica de velocidad en función del tiempo y quiero representártelo de esta manera? ¿OK? Mira, porfa, lo siguiente. Si yo te digo a ti que este es el tiempo y esta es la velocidad y te planteo, por ejemplo, que esta es la gráfica, Okay, de velocidad con respecto al tiempo, mira que aquí hay un valor, okay, ese valor que estoy representando allí en el eje Y, vamos a ponerlo de otro color, vamos a ponerlo verde así chillón, ese valor que está allí, básicamente, si yo te digo a ti, mira, la expresión de la velocidad con respecto al tiempo, vamos a hacerlo Y y X, ¿te parece? Si hablamos de F de X o de Y, nosotros le hablamos de MX más B por ser una línea recta. Ahora, si X es igual a 0. Mira que si X es igual a 0, implicaba que Y era igual a B. Por eso, el punto de corte con el eje Y es B. Pero para nosotros aquí, como hablamos de ya una aplicación, B en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo, para nosotros, atención a esto, para nosotros, sería igual a quién? A, una, a un término que multiplica al tiempo, que le conocemos como la aceleración. Y a esto le sumamos una velocidad inicial. ¿Por qué necesitamos esa velocidad inicial? Esa velocidad inicial, básicamente, para nosotros es una condición inicial de nuestro sistema, de nuestra situación. Entonces, ¿por qué lo conecto con la física? Porque es lo más común para nosotros y lo que hemos estado acostumbrados a mirar y a trabajar. Y que básicamente si nosotros representamos esto como la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, mira si en t igual a cero, si t es igual a cero, observa que nuestra velocidad para t igual a cero sería el valor inicial. ¿okay? Ese sería el valor inicial, entonces mira que es una constante.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 Entonces, técnicamente, si nosotros quisiéramos integrar la velocidad, recuerda que para integrar la velocidad tiene, nos daría como resultado, por así decirlo, la distancia. Y lo vimos en el video anterior. Pero, ¿qué pasa si derivamos la velocidad? Atención. Si nosotros derivamos la velocidad, mira que esa constante se anula. Se hace cero. ¿Ok? La, la derivada de una constante es cero. ¿Y esto que quedaría? La derivada de la aceleración por el tiempo. Y básicamente, por así decirlo, es más, ¿sabes qué? Vamos a colocarlo aquí completito. Sería la derivada de una constante más la derivada de la aceleración por el tiempo. Recuerda que la variable en este caso es el tiempo. Entonces esta derivada sería 0, mientras que esta otra derivada daría a, porque al final eh, la variable es t. Entonces observa, por favor, vamos a cerrar esto un poquito más. Observa, porfi que aquí en este caso la derivada nos estaría dando a. Por eso la aceleración se dice que es la derivada de la velocidad. Pero ahí. Imagínate que nosotros dijéramos. Mira la velocidad con respecto al tiempo. La gráfica. Atención como lo va a escribir ahí encima. La velocidad con respecto al tiempo sería. 3 veces t más 2. ¿Qué significa ese 3 veces t más 2? Que para nosotros si t es igual a 0. La velocidad debe dar 2. Entonces ahí. Si nosotros tenemos, por así decirlo, mira, en este ejemplo a, observa que en ese ejemplo a es igual a 3, ¿ok? Que es lo que multiplica a t. Entonces, si yo quisiera la velocidad, tendría que integrar la aceleración. Entonces, si yo te digo, mira, la aceleración con respecto al tiempo es 3 porque es una constante. Ahorita, en un video más adelante, vamos a hablar de lo que sería para nosotros, atención a esto, lo que sería para nosotros las propiedades y... Básicamente de las integrales y la, la, lo que es la integral de una constante. Pero, si te pones a ver si la aceleración es 3 y yo integro, ¿ok? Si yo integro la aceleración con respecto al tiempo, esto básicamente sería, si viste el video anterior, es el área bajo la curva. Al ser una constante, es la base, que es el tiempo, por la altura, que es esa constante, y sería 3 veces t. Imagínate, porfa, un momentito, aquí esto, vamos a hacer un paréntesis aquí rapidito. Imagínate, por favor, esto, que es para nosotros por qué le colocamos una constante, ¿ok? Aquí sería la aceleración y esto sería el tiempo. Si la aceleración, por así decirlo, es 3 metros por segundo cada segundo, eh, la unidad de la aceleración metro por segundo cada segundo, y el tiempo en segundo, si la aceleración es 3, si yo quisiera integrar esto, para nosotros sería el área bajo la curva, y mira, porfa, que al nosotros sacar esta cuenta, si esto sería para básicamente la base esté, la altura es 3, mira que si yo multiplico 3 metros por segundo cada segundo por una unidad de tiempo, que es por así decirlo, 3, 10 segundos. En 10 segundos, mira que segundos con segundos se cancelan. Y por así decirlo, nos estaría diciendo que es 3, eh, 30, porque 3 por 10 es 30. 30 metros sobre segundos. Entonces mira que la base, si la base fuese 10, atención, si la base fuese 10 segundos y la altura fuese 3 metros por segundo cada segundo, mira que el área bajo la curva nos estaría dando, el área es la velocidad que sería 30 metros por segundo. Pero resulta que aquí hay algo importante que no, nos, no estamos tomando en cuenta, que es la condición inicial. Porque aquí no nos está diciendo qué pasa cuando el tiempo es igual a cero. Mira que la integral es 3T. Pero a esa integral, aquí es donde yo te voy a decir que la clave está en comprender por qué aquí se le suma una constante. Porque nosotros necesitamos en ingeniería, en física y en muchas aplicaciones de la vida cotidiana decir, mira, hay que ver cuál es la condición inicial de lo que, de lo que aquí está pasando. En esta aplicación, ok, es 3t, pero en t igual a 0, ¿qué sucedía? Ok, en t igual a 0, la constante puede ser 0. Puede decirse que parte del reposo, puede decirse que la, la velocidad es 0. Pero si yo te dijera a ti, no, lo que sucede es que hay una velocidad inicial que puede ser distinta de 0. Por eso es que la expresión que nosotros tenemos de la velocidad es esa velocidad inicial, que no depende del tiempo, más la aceleración por el tiempo. Y esa b sub 0 que está aquí arriba, es nuestra constante. Por eso cuando tú vas a integrar, si la aceleración es 3, y cuando vas a integrar, que es 3 veces t, que es a por t, ¿ok? Esto daría básicamente la velocidad y esto hay que sumarle una constante porque esto a nosotros nos está diciendo, me voy a poner más pequeñito, esto a nosotros, people, lo que nos está diciendo es que la velocidad es la integral de la aceleración y mira cómo sería a por t, ¿ok? a por t, que es el valor anterior, más una constante, pero esa constante es la velocidad inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que como hay una relación, escucha, como hay una relación entre la integral y la derivada, como uno es el área bajo la curva, tú necesitas establecer una condición inicial. Esa constante, si tú la llegas a derivar, se anula, se hace cero, pero tú la tienes que tomar en cuenta. Entonces en una integral que es indefinida, que tú no estás, ¿por qué se le dice integral indefinida? Tú no estás definiendo el intervalo en que tú necesitas calcular el área, lo dejas abierto. Entonces necesitas estar sumando una constante. Por eso cuando nosotros vamos a tener una integral indefinida, atención, la integral de una función f de x de x, si tú dices que esa integral es f de x, una función cualquiera, a esto le tenemos que sumar una constante que es la condición inicial en la vida cotidiana cuando hablamos del tiempo, por ejemplo. Y esa constante, ¿qué sucede? Si tú derivas, ¿ok? Si tú ahora tomas esta expresión que está aquí, si tú la tomas y la derivas, ¿Qué sería esto? La derivada de f de x más la derivada de una constante. Que tú sabes que la derivada de una constante sería 0 y por eso sobrevive esta que está acá. Y el teorema fundamental del cálculo aplica. Mira que la derivada básicamente de f de x pues me daría la función que estaría adentro de nuestra integral. Pero en una integral indefinida tengo que sumar siempre... Una constante, pilas con eso. En una integral indefinida siempre tenemos que sumar una constante porque en el fondo, para que no se te olvide, conéctalo con distancia inicial, velocidad inicial, etcétera Más adelante cuando tengamos la integral de una constante, la integral de una potencia, la integral de un polinomio, vas a tener en cuenta que siempre va a aparecer una condición inicial. Y esa condición inicial en nuestro gráfico tiene que ver con esto. Ahora, al momento de tener una integral definida, que es distinto, me voy a traer ahora esta expresión que está aquí, una integral definida, no te importa el inter, el, la constante porque tú estás diciendo en qué intervalo vas a integral, integrar. O sea, si yo te dijera a ti, mira, esta es la expresión que está acá y vamos a hacer la integral, yo quiero calcular, por ejemplo la integral de la velocidad en este caso, ¿ok? La integral de nuestra velocidad con respecto al tiempo, la integral de, de la velocidad, ya sabemos que esto nos daría la distancia. Y tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo quiero calcularlo entre 2 y 5 segundos. Entre 2 y 5 segundos, ¿ok? Tú te limitas acá, que estamos entre los 2 y los 5 segundos, y básicamente, panitas, lo que estamos haciendo nosotros es sacando, por así decirlo, para nosotros, si vamos a calcular esta integral, mira que básicamente estamos calculando esta área en particular que tenemos aquí. Voy a volver a hacer el dibujo más decente, la verdad, para que te quede mucho más práctico. Déjame empezar mejor desde acá, ¿ok? Atención a lo que voy a plasmarte, porque para nosotros es elemental que comprendamos qué es lo que significa básicamente esa fulana área bajo la curva. Entonces mira que técnicamente, pues sí o sí, es esa área que tenemos allí. Entonces, si nosotros vamos a calcular, atención porfa, si nosotros vamos a estar calculando esa área, pues obviamente depende de los límites que en los lo que estamos integrando, que en este caso te estoy diciendo, mira, desde t igual a 2 segundos hasta 5 segundos. Entonces, en la integral, tú dices, mire, yo quiero la, di la distancia que estoy calculando va desde los 2 hasta los 5 segundos, porque esto está relacionando a nuestro, a nuestro eje X y recuerda que el eje X tiene que ver con la variable de integración. Entonces, cuando tú calculas la integral que tú haces el cálculo del área completa, tú puedes hacerlo como lo vimos hace un momentito en videos anteriores con lo que es la, la definición de la integral, por así decirlo, o tú puedes calcular... Todas esas áreas que están allí, mira el área de arriba con el área de abajo. De hecho en el video anterior, te invito a que lo veas, te demostré que la distancia era la integral de esto. Entonces sería velocidad inicial por el tiempo más at cuadrado sobre 2. Ve el video anterior para que veas la demostración. Pero a esto uno normalmente ¿qué hace? Uno le suma, uno le suma una constante, la distancia inicial. Pero aquí no es necesario porque te están diciendo en qué intervalos estás teniendo en consideración. Aquí es desde los 2 segundos hasta los 5 segundos. Entonces, para nosotros, atención a esto, cuando hay una integral definida, ¿okay? cuando una integral definida, la notación es la siguiente. Entonces, vamos a salir de aquí un momentico, la notación es la siguiente. Si yo quiero la integral entre el intervalo a y b de una función f de x de x, si tú calculas la integral y automáticamente sabes que es otra, otra función inicial f de x en mayúscula, que la estamos representando en mayúscula, tú la evalúas, atención a la notación, tú la evalúas entre el intervalo de integración, en el intervalo de integración que sería desde a hasta b. Ya vamos a calcular más adelante en los ejemplos, los vamos a aplicar, lo vamos a implementar. Pero atención a esta notación que normalmente lo colocan así, lo cierran en corchetes, hay diferentes formas de representarlo. ¿Qué sería? Atención, si yo te digo a ti que la función f de x ya automáticamente es la integral de esa función original, pues entonces cuando está definida, tú lo que vas a hacer es evaluar la función en el intervalo final y le vas a restar. La función que encontraste en el valor inicial. ¿Qué quiere decir esto? Escucha por favor. Si yo me vengo para acá y calculo que y sé que la distancia es la integral de la velocidad con respecto al tiempo, entonces esa expresión tú la evalúas ¿okay? en el 5, que sería el tiempo final, menos el, la función evaluada en el tiempo inicial. Si yo te digo a ti, y esto lo vamos a profundizar más adelante. De, con detalle lo vas a ver, porfa, en la integral de un polinomio. Mira, porfa, que la distancia sería en este caso la integral desde 2 hasta 5 de la velocidad, que es esta expresión que está aquí, ¿ok? Que para nosotros es 3t más 2. Y aquí sería dt. Tú haces la cuenta. Tú integras esto y mira, porfa, que nos estaría dando 3t cuadrado sobre 2 más 2 veces t. Ojo. Esto es aceleración. Es at cuadrado sobre 2 más la velocidad inicial, que es 2, por tiempo. Ya es la expresión que tenía allí. O sea, es como si yo te dijera at cuadrado sobre 2 más la velocidad inicial por el tiempo. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que evaluarlo en, lo, en los límites de integración. Entonces, tú tienes que evaluar esto que estás encontrando entre esos límites de integración. ¿Qué hay que hacer? Saca toda esta cuenta evaluando en 5 y sacas toda la cuenta evaluando en 2. Y cuando lo restes, automáticamente te va a dar eh, el área bajo esa curva en ese intervalo en específico. ¿Cómo se hace eso? Analíticamente, muchachos, es muy sencillo. Analíticamente, mira que aquí no hay que colocarle la constante porque tenemos una integral definida. Analíticamente es muy sencillo. Hay diversas formas de plasmarlo. Lo voy a colocar por aquí a un ladito. Si tú quieres, sacas toda la cuenta con t igual a 5. ¿Ok? Haces todo esto para t igual a 5. Por ejemplo, ¿sabes qué? Tráete todo esto y evalúa para t igual a 5 cuánto te da. ¿Ok? Esa es una manera. Ahora, vuelves a sacar toda esta cuenta para t igual a 2, a ver cuánto te da. Déjame colocarlo en negrito otra vez, en t igual a 2, para ver cuánto te da. Y los dos resultados me los vas a restar. Punto. El resultado final ya te está dando la integral definida. Esa es una manera de hacerlo. Te lo sugeriría. Entonces saca la cuenta. 5 al cuadrado 25 por 3.75. 75 medios. Más 2 por 5, 10 Esto sería 75 medios más 2 por 5, 10 Simplemente saqué la cuenta de arriba. Y sacas la cuenta también aquí abajo. Y los dos resultados los restas. Eso es lo que significa la definición. ¿Ok? Eso es lo que significa nuestra definición, por así decirlo. Que está aquí abajo. Integras. Recuerda, integras y el resultado que obtienes, que es f de x, sabiendo que es nuestra expresión original, si tenemos esto, tú lo que haces es que la ya no hay una constante que necesitas y lo que haces es que la evalúas en los intervalos, el valor final menos el valor inicial y eso te está dando el área, por así decirlo, del intervalo que tú necesitas. Y más adelante en el video siguiente vamos a ver las propiedades de la integral indefinida y la propiedad de la integral definida que tiene que ver, que hay cosas muy interesantes que hay que tomar en cuenta acá. Entonces, puedes sacar la cuenta, puedes hacer la operación matemática de, te invito a que lo hagas ahí en casa. Puedes hacer la operación matemática del área que tenemos aquí bajo esta curva, ¿ok? Y vamos a ver ahorita que si sacamos esa cuenta y sacamos esta integral, va a dar lo mismo. Pausa el video, lo vas a hacer. Yo aquí lo voy a, lo voy a explicar también porque para eso estamos acá. Pero tú, por favor, pausa el video y saca la cuenta. Vamos a hacer la operación para que entiendas por qué es esta resta y... Con eso cerramos y engranamos brutalmente porque esto se cumple porque esto es así. Esto básicamente, muchachos, se conoce como el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Segundo teorema fundamental del cálculo. Ahí se los dejo. Entonces vamos a calcular esa área. Primero vamos a calcular el área y luego vamos a evaluar. ¿Ok? Vamos a dejar esto por aquí abajo. Vamos a calcular esta área. Atención porque vamos a llamarlo esto de aquí el área 1 y esto de acá el área 2. ¿Ok? Ya sabemos que el valor de velocidad inicial es 2, ¿de acuerdo? Este valor en el eje X que estoy moviendo es 2 por la línea recta, ¿de acuerdo? Pero para nosotros es entre el 2 y el 5. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuáles son, cuáles son esos valores y cuál es el área? Tenemos que calcular el área del, del, del pedazo que parece un rectángulo y el área del triángulo. ¿Cómo sabemos nosotros cuáles son sus valores? Mira. B de t es igual a 3t más 2. ¿Qué necesitamos? Saber los, los valores en la altura. Quiere decir que para t igual a 2 necesitamos encontrar cuánto es la velocidad. Para t igual a 2, la velocidad... Atención. Para t igual a 2, ¿quién sería? 3 por 2, 6, más 2, 8. ¿Ok? Mira que para t igual a 2 la velocidad da 8. Y para t igual a 5... Atención que la velocidad para t igual a 5 sería 3 por 5, 15 más 2, 17. Esos dos valores que estoy encontrando allí, que voy a quitar esto de acá, observa por favor cómo lo voy a sacar de allí. Recuerda que esto no está a escala, es simplemente una representación matemática. Es este valor que está acá, people, en el eje y, vale 8, ¿ok? Porque es para t igual a 2, vale 8, y este valor que estoy representando aquí... Que es T igual a 5, sustituyendo aquí el 5, vale este 17. Por lo tanto, aquí en el eje Y sería 17. Entonces, observa que me voy a traer aquí una pin, y este sería nuestro 17. Vamos a calcular con eso las áreas. Entonces, el área, del, el área 2, que es el área del rectángulo, es la base. Mira que la base es 3, ¿ok? Porque si va desde 2 hasta el 5, esta distancia es 3. Es la base por esta altura, que esta altura para nosotros es 8. Entonces mira, base por la altura, base 3, altura 8, 3 por 8, 24. Ya sabemos que el área 2 es 24. Entonces mira cómo lo voy a representar. Te va a gustar, te va a gustar. Esta área que está aquí, vamos a escribirlo en rojo, ¿ok? Atención cómo lo vamos a plasmar. Esta área es 24, escrito ahí en rojo. Vamos a calcular el área 1. La base sigue siendo 3. La altura, la altura es la altura de este triángulo. Y esto va de 8 hasta 17. ¿Esta altura cuánto sería entonces? Si va de 8 a 17, esta altura es 9. 3 por 9, base 3, altura 9, dividido 2, porque es el área de un triángulo. Entonces, observa por favor. El área 1 es base por la altura dividido 2. La base, dijimos que es 3, que es la base del triángulo. La altura es 9, porque va desde 8 hasta 17. Dividido 2, 3 por 9, 27, 27 medios. El área total, que sería la distancia es la suma de estas dos cosas. La suma de esas dos sería el área total. Entonces, para nosotros, lo voy a escribir aquí, ¿ok? Voy a traerme este para acá, lo voy a dejar aquí. Este es área 1, área 2. Y, básicamente, vamos a cerrar con esto. Para demostrarte que el, el, el área, cuando tú integras y limitas esos valores, simplemente va a dar lo mismo. Entonces, el área total sería A1 más A2, que es sumar, a 27 medios, ¿ok? 27 medios le vamos a sumar 24. Vamos a sacar esa cuenta, vamos a ver cuánto va en total. ¿Cuánto te dio? El área total, pues en ese caso, puedes decir que eh, 24 me, 24 es lo mismo que 48 medios. A 27 sumaríamos 48. 7 y 8 serían 15, vas llevando 1, 75 medios, ¿no? Mira, 75. En ese caso, 75 medios es el área total. ¿Sí o no? Al sumar todo eso. 27 medios más 24, 75 medios. Mira que esto, si es el área total, people, estaríamos hablando que es distancia, ¿no? Es distancia porque estamos hablando de todas las unidades. Mira que la, es base por la altura. Esto es tiempo por altura, que es velocidad, velocidad por tiempo. El otro es tiempo por velocidad. Velocidad por tiempo entre dos. Tiene unidades de distancia. Por eso la distancia total en ese intervalo, mira que sería 75 medios. Eso fue calculando el área nosotros mismos. Pero, obviamente, la integral te resuelve la vida. Tú dices, mira pana, pero simplemente integra y saca esta cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hace la integral? Vamos a ver si da lo mismo. Atención. Yo esto me lo traje para acá abajo. Si no me equivoco, sí, míralo aquí. Vamos a, ahora, tú integraste... ¿Qué hace la integral? Decirte, bueno, tú quieres la distancia que recorrió entre 2 y 5. ¿Qué hace la integral? Te dice a ti, pues no te des mala vida, compadre. No te des mala vida. Tú lo que vas a terminar haciendo es calculando entonces para, para ti mismo esa integral definida y vas a evaluarla en el valor final menos el valor inicial. Vamos a comprobarlo y con esto cerramos, por así decirlo, el video. Calcúlalo. Sería 3, mira que tú puedes hacer esto, 3 veces el 5 elevado al cuadrado sobre 2, más 2 veces el 5, este es el valor final, ok, tú puedes hacerlo así, menos el valor inicial, es decir, 3 por el valor inicial que es 2, ok, al cuadrado sobre 2, más 2 veces el número 2, y tendríamos que hacer esa resta. Esto es una manera de escribirlo, muchachos, y esto estaría bien. ¿Okay? Ya te voy a decir cuál es otra manera de representarlo. Este sería para nosotros el resultado de la distancia en ese intervalo desde 2 hasta 5. Mira cómo se podría representar. La distancia entre 2 y 5. Eso es una manera de escribirlo. Otra manera también de plasmarlo. Dame un segundito que quiero que la notación quede lo más precisa posible. Para que veas cómo se aplica la distancia evaluada, así. La distancia evaluada desde t igual a 2 hasta t igual a 5. Vamos a ser más precisos con, con nuestra notación para, no, no, para que no nos vayamos a equivocar y comprendas las aplicaciones que se vienen más adelante. Y de aquí vamos a ver cuál es el otro proceso o mecanismo de escritura para que lo tengas muy claro. Vamos a quitar todo esto, ¿ok? Mira que la expresión fue esta. Tres veces, atención, tres veces t al cuadrado, ¿ok? Sobre 2 más 2t. Tú puedes hacer esto. Observa. No parpadees. No parpadees. Enfócate en la expresión que está ahí arriba. Observa, por favor. Sería 3, 5 al cuadrado. Voy a cerrar aquí esto en corchete. Valor final menos el 2 al cuadrado, que es el valor inicial. Estoy sacando factor común, básicamente. Divido 2, 3t cuadrado entre 2. 3 veces valor final menos valor inicial. Eh, más 2 veces t. Que el t se evaluaría. Valor final que es 5 menos valor inicial que es el 2. Matemáticamente significa lo mismo. Porque mira que en, el en, el, en la parte de arriba tú puedes decir que es este menos este. Y si saca factor como un 3 medios, este menos este es esto. Porque quedaría 5 al cuadrado menos el 2 al cuadrado. Más el 2 que multiplica a este menos este. Tú puedes hacer valor final menos valor inicial así. Entonces mira que hay dos maneras de representarlo y las dos cuentas tienen que dar igual. Yo la verdad prefiero hacerlo con el de abajo. ¿Okay? 5 al cuadrado, 25... Y aquí 2 al cuadrado es 4, mira que 5 al cuadrado es 25 menos 4, esto daría 21, 21 por 3 dividido 2, 21 por 3 es 63, dividido 2, eso sería 63 medios. ¿De ¿Me acuerdo? 63 medios más ¿quién? 5 menos 2 es 3, por 2 serían 6, y tocaría sacar esta cuenta, 63 medios más 6, 2 por 6 son 12, más 63, mira que daría 75 medios. ¡Wow! ¿Viste que da lo mismo? Y el otro, si quieres saquemos la cuenta. 5 al cuadrado, aquí eh, 25 por 3, esto daría 75, 75 medios más 10. Observa que voy a colocarlo aquí. 75 medios más 10, que se le va a restar, ¿quién? 2 al cuadrado, 4, por 3, 12 entre 2 son 6, ok, 4 por 3 12, entre 2 6, 4, 10, con ese negativo, sería menos 10, mira que 10 y 10 se anulan, ¿y quién quedó? 75 medios también. Entonces mira cómo la integral definida, tú integras y evalúas los límites de integración y te está diciendo que el resultado, que es 75 medios, compadre, pues es lo mismo que el área bajo la curva que dijimos que era 75 medios también. Por eso, people, por eso es que en el segundo teorema fundamental del cálculo, aquí estamos sacando que, porque colocamos la constante, ¿okay? Ya estamos en la segunda parte. Aquí ya estamos diciendo que básicamente este que está aquí es cierto. Y que por eso podemos representarlo así y no necesitamos la constante. Entonces sería la integral definida versus la integral indefinida. Y espero que te haya gustado, y espero que haya quedado súper claro. Si no, hay intervalo de integración, si no hay intervalo de integración, cuando integras, colocas la constante porque su derivada al final es cero. Si hay intervalo de integración, tú integras todo normalito y al final el resultado sería evaluar el valor final menos el valor inicial del intervalo de integración. Y ahorita en un momentito vamos a ir con las propiedades de las integrales. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Es que esto es entender el trasfondo de las cosas, aplicarlo y que quede muy, muy, muy claro para ti. Nos vemos en un siguiente video para seguir profundizando por allá. Chao, chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.